Y bueno, pasamos de tema. Hablamos de finanzas nacionales ahora, y es que como bien dice el dicho, después de un gustazo, un trancazo. Y es que después de las fiestas de fin de año, generalmente para las personas de nuestro país, la cuesta de enero es un poco difícil de sobrellevar. Para muchas personas, eh, hay muchísimos gastos también y problemas para poder llevar a cabo las cuotas que se cobran en este mes. Entonces, para hablar sobre este tema, sobre finanzas personales y gastos, tendremos a la economista de la Universidad Nacional, eh, Roxana Morales, que nos dará unos importantes consejos para llevar más fácilmente esta cuesta. Pero antes, queremos presentarles un video que eh, preparó el equipo de producción. Le preguntamos a las personas en la calle cómo hacen para superar la cuesta de enero y cuáles son las principales dificultades. Y esto fue lo que nos contestaron. En mi caso, yo soy docente, este, tengo lo que son parte de ahorros programados y tratar de ser racional en lo que es los gastos en estas épocas, ¿verdad? Ya que se va poniendo un poquillo más difícil y casi que todo el tiempo empieza a incrementar los precios de las cosas, sí. No, ya, ya, lo, lo, lo que hay que hacer es eh, prevenir de, de, de, de, de antes, ¿verdad? Porque con el asunto del toque del creo que IVA, eh, todo es un poquitico más. No es que no salga un poquitico más, un poquitico más, un poquitico más la luz, ahora viene la construcción, ahora viene el agua, no los buses, ¿verdad? Entonces hay que priorizar qué cosas sí y qué cosas no, ¿verdad? Entonces yo creo que es una cuesta dura para, para todos los, los, todos los juzaricenses asalariados, porque cada vez el salario es un poquitico menos, un poquitico menos, un poquitico menos. La clase media es menos, menos, menos media y la clase pobre es más, un, poco, un poco más pobre, ¿verdad? Eh, bueno, para enfrentar la cuesta de enero, eh, realmente me planifiqué en diciembre, guardé una parte del aguinaldo porque sabía que pues, estoy sin trabajo, entonces necesitaba guardar del de aguinaldo eh, una porción para poder liquidar las deudas, principalmente que es lo que tengo y el alquiler de mi casa, entonces básicamente fue una obra en diciembre y ahorita pues planificar un poco qué, es, qué, qué voy a hacer, el, el buscar trabajo y opciones adicionales extra, Uber o cosas así que estoy por ahí valorando también. Lo que hago es planificarlo con tiempo, entonces usualmente guardo dinero de lo que me quede, lo del aguinaldo, para poder hacer frente a, la, a los gastos que vienen en enero. De esta manera no me veo como en carreras o aprietas. Yo trabajo mucho por servicios profesionales, soy vendedora de autos, entonces como yo sé que el mes de diciembre es un mes difícil para la venta de autos, ¿verdad? El mercado ahí se para un poquito, entonces yo ahorro durante el año y lo que hago es que en enero pues, no tengo la cuesta, eh, trato de tener siempre los gastos como previstos. Y ahí trabajar porque ya hay so, solo así uno puede salir adelante y, y, ya, y, y tener sus cosas. Eh. En esta vida. Yo ahorro un poquito del salario, no lo gasto todo en Navidad, ni año nuevo, entonces con eso me sirve para enero y para febrero y marzo y todavía. Bueno, había guardado un poquito de plata en diciembre. Esa fue la, esa fue la ventaja. Porque hasta la municipalidad hubo que pagar. Terrible. Pero en fin. Eh, es impresionante. Ese trabajo que hace el equipo de producción de esta semana en el 15 retrata perfectamente una realidad costarricense. Desempleo, personas que están ahorrando para poder enfrentar el año 2020, pero también eh, un ambiente sobre todo muy poco optimista en torno a la realidad de nuestra economía. Eh, muy contentos de tener casualmente el día de hoy a doña Roxana, investigadora, eh, líder en un observatorio de la Universidad Nacional que viene trascendiendo mucho en torno a temas de economía nacional y que eh, es una voz autorizada para esta semana y el 15 y que para nuestra cuesta de enero es fundamental. Así que feliz año, gracias por madrugar con nosotros y por supuesto por hacer este análisis que tratamos hoy de presentarles. Muy buenos días a ustedes, muchas gracias por la invitación y a todos los que nos escuchan en sus casas, ¿verdad? Yo creo que es un tema muy importante. En este momento en que la economía, y no solo en este momento, verdad, ya llevamos un poco más de un año en mucha incertidumbre con la reforma fiscal, con qué iba a pasar con los ingresos de las personas y con los gastos principalmente, qué tanto iba a aumentar su gasto. Y bueno, yo creo que este es un momento importante, estamos iniciando el año como para tomar medidas y que el próximo año no nos agarre una cuesta de enero. Entre Valeria y yo nos vamos a repartir la solicitud de consejos. Yo le pido a usted del primer consejo, que debería tener cualquier costalicense para enfrentar esta cuesta de enero. Claro, claro. Dígame, ¿cuál es el primer consejo que podríamos tener? Bueno, yo creo que eh, antes de entrar a en los consejos, me parece y muy interesante las entrevistas que se realizaron ahorita, porque las personas, prácticamente todas las que se entrevistaron, manifiestan... Tenemos ya... Eh, nos comimos el primer consejo, ya está puesto en pantalla. <risa> sí, Adelante. manifiestan que... Eh, están ahorrando, ¿verdad? Y es muy importante, principalmente porque no debería existir una cuesta de enero. Pero para Cierto. aquellas personas que tienen alguna cuesta de enero, bueno, tratemos de que no haya una cuesta de enero. Entonces, ¿cuál es el primer consejo? Bueno, primero, si, no tiene, si usted no tiene la costumbre de, de planificar sus ingresos y sus gastos, empiece a hacerlo. Es muy importante que las personas sepan... Eh, Cuáles los ingresos que tienen más, más aún aquellas personas que no tienen ingresos fijos. Hay muchas personas que tienen ingresos que son variables, verdad, que trabajan en actividades propias y que no tienen idea de cuánto es lo que realmente les está ingresando. Bueno, planifique. Casi todos los entrevistados estaban en esa condición. Verdad, No son asalariados. Cuando somos asalariados es más fácil que uno dice, bueno, sí, cada fin de mes, cada quincena tengo este dinero y es más fácil repartirlo. Pero cuando no es así, bueno, tratemos de ir anotando todos esos ingresos y todos los gastos de manera que a fin de mes no haya un sobregiro. Es decir, tengamos siempre un superávit y ojalá ese superávit tratar de ir ahorrándolo verdad, mes a mes. Doña Roxana, una consulta. Dentro de estos consejos, ¿qué considera usted que juega el papel de los llamados gastos hormiga? Digamos, esos gastos que uno va haciendo casi que de forma impulsiva y en una ciudadanía en donde casi no tenemos educación financiera. ¿Qué pasa esto en la cuesta de enero? Íntimamente relacionado con el consejo número dos, casualmente. Sí, precisamente, ¿verdad? Porque el problema que tenemos, y no solo en Costa Rica, es a nivel mundial el alto endeudamiento que está teniendo la gente, ¿verdad? Y esto ha venido a impactar a las economías. Ya nosotros desde el observatorio y muchas instituciones lo han venido señalando, donde hay un alto nivel de endeudamiento, donde los hogares cada vez tienen que dedicar una mayor parte de su ingreso a pagar las deudas que tienen de periodos anteriores. ¿Y cuál es el problema? Que no son deudas productivas, no son deudas que yo, que yo obtuve para generar eh, una actividad productiva, sino más bien son deudas de consumo, donde muchas veces esos artículos que compramos ya no sirven. Hoy no los estamos ni siquiera utilizando y aún así estamos pagando deudas, okay. ¿verdad? Ok, eh, consejo número uno, tenemos que tener de algún modo una planificación muy importante en torno a la administración de nuestro salario. Dos, no hagamos gastos innecesarios. Así es, ¿verdad? Yo creo que tenemos que pensar dos veces. Eh, yo le digo a, a unas eh, compañeras, bueno, voy a ver un artículo, voy a ver algo que yo quiero comprar y tengo que pensar... ¿qué pasaría si no compro ese artículo? ¿Lo necesito realmente o no lo necesito? ¿Verdad? Muchas veces gastamos ese dinero y no estamos ocupando el artículo y no, no tiene un, un efecto trascendente en, en mi vida ni en el bienestar económico o familiar ¿verdad? Ni en, en, en, en cuando yo lo adquiero. Entonces, primero pensar qué pasaría si no lo compro. Y ahí es donde empiezo a ahorrar. ¿verdad? Es decir, a no tener esos gastos hormiga y ese poquito dinero, ¿verdad? que, que yo que, que sería ese segundo eh, consejo, ese poquito dinero que yo me estoy ahorrando, tratar de utilizarlo para amortizar las deudas que ya tengo, que es muy importante, y si voy a amortizar de, deudas, trate de hacer aquellas que tienen las tasas de interés más altas y los plazos más cortos, ¿verdad? Como Porque diría, las cuotas son más abuelo. altas. Tú, muy bien. Tercer consejo. Tercer consejo, bueno, si tiene deudas, eh, haga un listado de estas, ya se han venido anunciando eh, bastantes planes de, eh, digamos, para re eh, readecuar las deudas o refinanciar las deudas. Refundarlas, ¿Verdad? Entonces, ¿qué es importante? Si yo tengo muchas deudas, más aún aquellas personas que tienen deudas en tarjetas de crédito, que tienen tasas de interés súper elevadas, traten de adquirir un crédito, ¿verdad?, mucho de mucho más bajo costo, que le permita reducir la cuota que paga mensualmente. Ahora, cuidado con, esas, eh, con esos bancos que le ofrecen unir todas sus cuentas, porque de repente puede entrar en un mecanismo también de, como, como, como se dice usualmente en la calle, de que le quieran castigar y que en un momento determinado uno no pueda eh, con las tasas de interés. Cuarto consejo. Cuarto consejo sería eh, que viene relacionado con el consumismo, ¿verdad? que tiene que ver, postergue cualquier compra, que va a realizar y que no sea eh, estrictamente necesaria hasta que salde la mayoría de sus deudas. Obviamente no voy a saldar las deudas de mi vehículo de, de vivienda porque son deudas de más largo plazo, ¿verdad? Si ya no tengo deudas de corto plazo, pues sí me puedo dar algún eh, gustito, ¿verdad? Pero siempre pensando en si, qué pasa si no lo compro, ¿verdad? Uh -huh. Para que no tengamos ese efecto eh, de gastos hormiga o de sobreendeudamiento en cosas sí. innecesarias. Sí. Otra vez. Cuatro consejos llevamos muy importantes. Uno, que tiene que ver en torno a la planificación de lo que yo tengo. El otro, con los gastos innecesarios. El tercero, de refundir esas cuentas. Y el cuarto, por supuesto, que está íntimamente relacionado a ese consumo innecesario que hacemos. Exactamente. Cinco. Cinco, antes de comprar algo, y que es un consejo no solo para la cuesta de enero, ¿verdad? Como mencionaba, es para llevar finanzas sanas durante todo el año. Nosotros tenemos que aprender a comparar precios. Cuando vamos a comprar un artículo, los, en, hay... Variación en precios que ya el Make incluso en sus estudios lo realiza, ¿verdad? Hasta un atún tiene diferencia de hasta 200, 300 colores. Bueno, empecemos a comparar precios para generar ahorros. Y más aún cuando son artículos eh, grandes, ¿verdad? Electrodomésticos, ¿verdad? Podemos obtener un descuento, un beneficio si nosotros lo compramos en, en el X o Y eh, sí. lugar. Y además calidad. Muchas veces nos dejamos llevar por un bajo precio, por un bajo costo, pero resulta que es un artículo que en dos meses ya no me sirve y no tiene ni garantía. Entonces también comparemos precios y comparemos calidad, de manera que lo que compremos nos vaya a resultar útil en, en, nuestra, en nuestro hogar. Sí, vamos por el sexto. El sexto sería, por lo general, siempre se recomienda tratar de ahorrar un 10% de su ingreso. Ay, ay, ay, eso es muy difícil, difícil ¿verdad? Para algunas familias ni siquiera les alcanza para el día a día y es muy difícil ese, ese 10%. Una forma muy útil de hacerlo es utilizar el ahorro programado. Cuando usted tiene ahorro programado, usted le dice a la entidad financiera o a la misma eh, no donde a usted plata. le depositan su salario, ¿verdad? En el caso que seamos asalariados o en el caso de que nos, nos realicen los pagos en X cuenta, pedirle a la entidad financiera, bueno, de esta, eh, rebájeme 200 mil colones por mes, rebájeme 50 mil o hasta 10 mil colones por mes de la cuenta. Yo nunca veo ese dinero, porque recuerden que el dinero en las manos pica, yo nunca lo veo Ajá. y no lo voy a gastar. Y cuando yo veo, tengo un, un buen ahorro en la cuenta y esto me permitiría, Hacer frente a las necesidades o las emergencias y no tener que pasar una tarjeta de crédito para esa emergencia. Si yo tengo un poquito de dinero ahorrado, puedo hacer eso. efectivo dinero, ese gasto. Siete. El 7, eh, que también ahora es muy útil utilizar las redes sociales, vender los artículos que ya no uso. A veces tenemos en la casa un montón de aparatos que no estamos utilizando que podríamos sacar beneficios, es decir, obtener un poquito de dinero extra vendiéndolo verdad a través de estos medios y que eh, me genera un ingreso adicional, principalmente en estos, en estos días. Y el último eh, sería, ¿verdad? Que también esto va a depender de qué tipo de hogar, ¿verdad? A veces tenemos un hogar que tiene gastos anuales, ¿verdad? Si tiene casa propia, tiene que pagar impuestos anuales o semestrales, dependiendo cómo decía pagarlos. Eh, es más, se recomienda a veces pagarlo anual porque las entidades le eh, reconocen a uno o le hacen un descuento hasta de un 5%, ¿verdad? Si usted paga anual los impuestos, paga un 5% menos. Si paga las cuotas del colegio anual, paga un 5% puede estar menos. esto relacionado? con este otro consejo que usted daba sobre hacer un ahorro programado usted, y, y, y, y honestamente es una de las cosas que yo hago durante todo el año a, a, hago un ahorro programado para pagar por ejemplo el marchamo a fin de año ¿verdad? pero igual podría utilizarse para este otro tipo de digamos de gastos que se tienen anualizados y que podríamos de algún modo ahorrar eh, esos porcentajes que al final terminan siendo de algún modo la oferta en la cuesta de enero que se ofrece. Sí, efectivamente, nosotros podemos hacer una lista pagos de pólizas, de vehículos, de póliza de la casa, eh, el pago incluso de la matrícula del colegio, que a veces se nos hace un gasto extra, y los gastos de enero, ¿verdad? que son útiles escolares para las personas que no tienen un salario escolar, pueden hacer una programación. Bueno, yo sumo todo esto por mes, yo tengo que ahorrar 60 mil colones y entonces lo programo y prácticamente el aguinaldo me va, a quedar, me va a quedar libre y voy a enfrentar un diciembre tranquilo, un enero tranquilo y no va a existir una cuesta de enero. Vale, le trae una lista de preguntas de la cuesta de enero, <ríe> déjeme decirle. No, iba a empezar bueno, con un apunte que me gusta mucho, los ocho consejos, porque el octavo se relaciona mucho con el primero, es como un ciclo, sí. porque precisamente deberíamos tomar la cuesta de enero como una oportunidad para planificar presupuestariamente todo el año, precisamente como lo dice usted, para que cuando en diciembre del 2020 venga el marchamo, ya tengamos el marchamo y no sea como lo mismo de todos los años que la gente lo arrastra, ¿verdad? A mí me gustaría consultarle un tema. Uy, este... sí, perdón, vale, perdón, porque la gente usualmente en veces utiliza tasa cero para pagar ese tipo de cosas. Entonces, eh, no eh, hubo un meme que estuvo circulando a fin de año que decía, ¡ay, ya terminé de pagar el marchamo! Y le toca pagarlo otra vez. ¡Auch! <risa> sí, sí, es cierto. Claro. Muy bien esa, esa, ese análisis que haces. Perdón, sí. dale. Yo le quería consultar un tema, doña Roxana. Este, ¿Cuál es el riesgo que pueden enfrentar las personas que, bueno, en enero necesitan dinero y acuden a casas de empeño sí, o estos sí. lugares donde prestan dinero fácil? ¿Esto qué puede significar a largo plazo? Sí, es una lástima, ¿verdad?, que muchas personas compran incluso un regalo para la, algún un familiar y en enero vayan a tomar el regalo y lo van a empeñar para poder por lo menos comprar el alimento, ¿verdad? Yo creo que esto no debería pasar nosotros eh, y que eso es un problema serio que tienen muchas familias, des, despilfarrar en diciembre, ¿verdad?, a veces por quedar bien con la familia, un regalote, pero bueno, llega enero y no tengo ni siquiera para comprar un poco de arroz. Entonces, es importante que las personas aprendan a hacer conciencia y no despilfarrar ese dinero para no tener que acudir a casas de empeño. Pues hay casos en que habrá que hacerlo, ¿verdad? Porque hay personas que se quedan eh, desempleadas. Diciembre es un, un mes muy movido y a veces en enero ya recortan algunas plazas y bueno, las personas quedan desempleadas. Bueno, sabiendo que esto pasa, tratemos de ahorrar para enfrentar ese desempleo que podría generarse en los primeros meses, ¿verdad? Y a, a veces no no queda otra, ¿verdad? Que recurrir a, a casas de empeño para poder generar un ingreso. Pero si es un bien que usted no va a necesitar, trate de venderlo también. Uh -huh. Yo creo que obtiene un, ma un mayor beneficio si lo vende. Ahora hay muchos mecanismos para vender a través de internet y bueno podría generarle un ingreso adicional. Y tener uh -huh. cuidado porque en realidad si si yo empeño un artículo sepa que va a tener que pagar un interés alto. Bueno, muy agradecido Roxana siempre por tenerla en esta semana en el 15 y sobre todo por eh, ocho consejos que de verdad merece la pena que la población costarricense le tenga atención y que gracias a la producción de casualmente esta semana en el 15 pudimos apreciar eh, minuto a minuto mientras doña Roxana lo comentaba. Así que el hashtag de hoy con doña Roxana es tener cuidado con esa plata que de algún modo le queda en el bolsillo porque el dinero pica.